Bueno, vamos a ingresar nuevamente al aula, a la parte de para editar el aula. Siempre recuerdan que es el lápiz que aparece en el extremo inferior. Y en esta oportunidad vamos a trabajar con las presentaciones. Las presentaciones es un tópico que nos vamos, va a estar relacionado con una materia o curso. Por lo general en la presentación se agrega la fundamentación, la hoja de ruta, el propósito, etc para eso vamos a la pestaña de contenidos presentación agregar una nueva presentación el nombre es un nombre que solamente lo vemos los docentes, los alumnos no, no lo ven el nombre que sí van a ver es esta parte donde dice título esto es lo que se les muestra a los alumnos en este, por ejemplo en este caso escribimos programa de la cátedra X ustedes eligen cómo quieren armar su presentación en la introducción se puede escribir tranquilamente la presentación, la fundamentación de la, de la materia. Luego tenemos eh, el contenido que ahí podemos eh, completar con el resto del programa. Por ejemplo, eh, el, los contenidos que vamos a desarrollar, las unidades, las formas de evaluar que vamos a utilizar durante el año. Y ahí una vez que ya lo tenemos terminado, lo, eh, activamos eh, ese check y presionamos el botón guardar. Para ver cómo os queda la presentación de nuestra cátedra, vamos a regresar al aula, esta opción, y cliqueamos donde dice presentación. Ahí nos muestra la presentación de nuestra cátedra y al hacer clic nos muestra el contenido que cargamos. En este caso es un ejemplo, por supuesto, de lo que estamos visualizando.